Eh, bueno, mi nombre es Giovanni Requejo Peña, eh, soy cubano, eh, apliqué para la, la residencia eh, el año pasado y no se me fue aprobada y por medio de una amistad de, llegué acá a la oficina del de señor Soto, eh, me, la cual me recomendaron una amistad de, y, y apliqué por medio de ello, el proceso fue eh, bastante rápido. Después de que apliqué con más o menos seis meses, ocho meses y, y ya en este momento tengo mi residencia gracias a, a la oficina acá del señor Soto.